Parece difícil de creer que una palabra tan corta como decir no sea tan complicada de pronunciar algunas veces. Todos nos hemos encontrado en la situación de querer negarnos a hacer algo, pero no sabemos cómo decirlo. La realidad es que aprender a pronunciar esta pequeña palabra requiere de un gran entrenamiento mental. Resulta complicado decir que no porque sabes que quien te pide un favor espera algo de ti, y no siempre estamos dispuestos a defraudar a los demás. Supongo que por esto Warren Buffett decía que la diferencia entre la gente exitosa y muy exitosa es que los segundos dicen que no a casi todo. Decir no te libera para poder decir que sí cuando en realidad importa. La más común de las razones por la cual la gente dice que sí sin quererlo es el deseo de complacer a los demás. La verdad es que nos gusta sentirnos conectados y muchos ven la palabra no como un obstáculo para esa conexión. Para la mayoría de nosotros, decir que no, no es algo natural. Te sientes fatal, decepcionando a un colega, culpable por rechazar a tu jefe o negar la solicitud de un cliente. No quieres que te vean como un egoísta, quieres que te vean como una persona a quien acudir, un jugador del equipo. El problema es que aceptar trabajar en demasiadas asignaciones y colaborar en demasiados proyectos aumenta tus niveles de estrés y te vuelve menos productivo en el resto de proyectos. Decir que no es vital para mantener el éxito, pero eso no hace que sea más fácil de hacer. La verdad no hay una buena manera de dar malas noticias, pero hay pasos que puedes seguir para que la conversación salga lo mejor posible. He aquí algunos consejos. Número 1. Evalúa la solicitud. Antes de responder con un rotundo no, evalúa la solicitud. Primero determina cuán interesante, atractivo y emocionante es la oportunidad. Y luego averiguando si es factible que tú ayudes. Piensa en las tareas que ya tienes asignadas, si las prioridades se pueden barajear, no digas que no hasta que estés seguro de que es necesario. Proporciona a la persona que realiza la solicitud, ya sea un cliente, un compañero de trabajo o tu gerente, un contexto sobre tu carga de trabajo para que pueda ayudarlo a evaluar la escala y el alcance de lo que te está pidiendo. Necesitas saber, por ejemplo, ¿es esto una pequeña cosa que no tomará mucho tiempo o es un proyecto a largo plazo? ¿Y qué tan importante es? El objetivo es que tú comprendas ¿Cuánto le va a costar a la otra persona tú no? Y que esa persona comprenda las repercusiones de lo que te está pidiendo. Número 2. Sé sencillo. Si te das cuenta de que no tienes el deseo ni la capacidad para ayudar y por lo tanto necesitas rechazar la solicitud, sé honesto y directo sobre tus razones. Con demasiada frecuencia la gente comienza con razones ligeras y se retrae la verdad, pero las explicaciones pequeñas, autocríticas, no son convincentes. Son fáciles de ignorar y parecen falsas. Para limitar la frustración, sé sincero acerca de por qué estás diciendo que no. Si la otra persona continúa insistiendo, mantente firme y claro en el mensaje. Describe tu carga de trabajo y los proyectos en los que ya estás envuelto. Deja saber que no podrías hacer un buen trabajo en su proyecto y tus otros trabajos sufrirían por la carga laboral y prioridades que ya tienes asignadas. Ten en mente que el que mucho abarca, poco aprieta. Número 3. Ofrece un salvavidas. Para mantener una buena relación con la persona a la que rechazas, es fundamental reconocer el otro lado. Sé empático y comprensivo. Ofrece un salvavidas preguntando si hay pequeñas formas en las que puedas ayudar al proyecto. Quizás puedas asistir a sesiones de lluvias de ideas o leer los primeros borradores. Así, incluso al decir que no, transmitirías el espíritu de equipo. No seas rudo, pero no seas demasiado amable. La forma en la que dices no es muy importante. No hagas que la otra persona se sienta mal por pedirte ayuda. Sin suspiros, sin muecas, sea amable, pero firme. Cuida tu tono y tu lenguaje corporal. No muevas los pies y no uses expresiones faciales para expresar desinterés. Esfuérzate por un no neutral. También es vital que no dejes falsas esperanzas de que tu no se convertirá en sí. Existe una tremenda tentación de suavizar el no para obtener una mejor respuesta. Pero cuando tu no es reacio, flexible y maleable, da la impresión de que tal vez cambies de opinión y anima a tu contraparte a seguir presionando. Número 4. Ajusta tus expectativas. Incluso si sigues todos los pasos anteriores, debes prepararte para los comentarios negativos. Lo importante es que entiendas que puedes influir en cómo reacciona la persona, pero no puedes controlarlo. Sugiero que ajustes tus expectativas sobre lo que esperas lograr. No puedes complacer a todos. No lo mires como una elección entre la confrontación y la preservación de una relación. La reacción inicial del buscador de ayuda será sentirse frustrado, pero puede que esto no sea personal. No asumas que se va a enojar contigo durante 3 o 4 semanas. Si has explicado bien tus razones, lograrás a largo plazo respeto y mantener una buena relación con el cliente o colega quien te pidió ayuda. No hay nada peor que decir que sí a todo y luego no poder cumplir con tu palabra. Esto sí si hiere tu imagen a largo plazo. Si te gustó este video, clique en la campanita, suscríbete y nos vemos la próxima semana.